créditos para jóvenes y pequeñas empresas que han sufrido pérdidas por conflictos sociales y desastres naturales. Según tenemos entendido, se van a invertir más de 15 millones de bolivianos. Sobre este tema, que es una gran noticia, conversaremos enseguida con Ivette Espinosa, viceministra de Pensiones y Servicios eh, Financieros. A quien la tenemos eh, ahora en nuestra pantalla en FIDE, viceministra, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Gusto saludarle. ¿Cómo ha estado? Eh, buenos días, John. Mucho gusto. Bien, gracias. Bueno, efectivamente. No puedo... Perdón, viceministra, que la corte, disculpe, buen día. Adelante, siga usted, por favor. Sí, como te comentaba, sí, efectivamente, en cumplimiento a lo que establece la ley de servicios financieros, las entidades, los bancos múltiples y los pymes han, tienen que destinar el 6% de sus utilidades a lo que es el cumplimiento de la función social y en esta gestión ha alcanzado a lo que es 15.5%, 76 millones de dólares. De esos el 2.8%, 7.4 millones han sido destinados al fondo Alfocremi, que es el fondo precisamente de crédito para lo que es los, las microempresas que han sido afectadas por temas de climatológicos o conflictos sociales y un 3.2%, estamos hablando de 8.4 millones al Focrea, que es un fondo también de, para lo que es a la juventud que tenga iniciativas eh, ...de actividades nuevas o también quieran continuar con sus estudios. Eh, las características es pues el establecer en el caso del Pocremi... ...la actividad económica de las microempresas que han sido afectadas... ...a una tasa de interés del 6% anual... ...para lo que va a ser capital de operaciones de, invers de inversiones... ...y también de operaciones tanto de actividades productivas... ...de comercio o de servicios pueden tener garantías convencionales o no convencionales, y también el apoyo de lo que es el Fondo de Garantía para el Crédito Productivo, que también se ha constituido con el tema de utilidades y cumplimiento de función social, y lo que es el FOGAGRE, que es el Fondo de Garantía Gremial, van a poder eh, destinar o, o otorgar estos uh, recursos todos los, las entidades financieras eh, que tenían muchos bancos múltiples y pymes, donde está el Banco Unión, el Banco Solidario, el Mercantil, el Visa, el Nacional, FIE, Protem, Ganadero, Económico de Crédito de Bolivia, Fácil, Ecofuturo y Fortaleza. Ahí lo importante es la evaluación de la capacidad eh, de pago y para eso, se va en base a eso... De determinar tanto el monto como el plazo. En el caso del crédito de apoyo a la juventud, el FOCREA también tiene una tasa de interés fija del 6%. Quien va a administrar y va a otorgar estos créditos es el Banco Unión. El plazo y el monto dependen también de la capacidad de pago y en este caso la capacidad de pago de acuerdo el análisis crediticio que, que se haga, van a poder incluir a los familiares como codeudores en los casos en que no puedan, digamos, demostrar esa capacidad de pago y de tener también eh, y no tener otro tipo de garantía, van a poder eh, tener eh, garantes. Esto haciendo uh -huh. uso también de la uh -huh. evaluación de la capacidad de pago y va a ser la ASUI la que precisamente que se encargue de la supervisión y control, y para que se cumpla con el objeto, va a pedir planes y proyecciones de uso y colocación de créditos, en a virtud a que, que muchas veces dicen los sectores, nos ponen tantos requisitos que no podemos acceder al crédito, entonces para garantizar que efectivamente esos recursos sean colocados a estos sectores, la ASUI uh -huh. va a ser la encargada de controlar y supervisar. Bien, viceministra ¿Esta tasa del 6% es cambiable en algún momento o fija? No, es fija. Fija, fija. Fija, okay. es 6% fija anual. Es una muy buena idea. Bien, viceministra, ¿puede ir a cualquier entidad financiera? A partir de hoy pueden prestarse la plata a los jóvenes y las pequeñas industrias. No, en, hemos dado un plazo de 30 días que a partir de que se reúna la Junta de Accionistas, que es donde deciden el destino de las utilidades, eh, puedan ya otorgar los créditos. Estamos hablando máximo hasta mayo, que ya debería empezarse a colocar. Como te comentaba, en lo que es el microcrédito, eh, a las microempresas sí van a poder otorgar tanto bancos todos los bancos múltiples o pymes. Y en el caso de lo que es el Fondo para la Juventud, es solamente el Banco Unión, que se tiene ese plazo que te había comentado, máximo hasta mayo. Bien, viceministra, gracias por este tema. Es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia. viceministra. Eh, ¿qué significa que las reservas que llegaban eh, el 24 de enero el 2022 a 620 millones de dólares y al 8 de febrero caen a 372 millones de Bolivia. ¿Qué significa que las reservas hayan caído en el Banco Central de Bolivia? Para muchos esto es digno de preocupación en este momento, viceministra. Sí, el dato que te están dando es solamente de la liquidez y no están tomando en cuenta la totalidad de las reservas internacionales, ...que además es el Banco Central que realiza operaciones con la totalidad, no es verdad, no solamente lo que hace a la liquidez y que la liquidez se modifica también en función a la generación de ingresos y a las inversiones que se hacen. Por eso precisamente eh, pues se ha, está, se ha estado viendo eh, el tema de la ley de fortalecimiento para poder realizar estas operaciones, al fortalecimiento de las reservas, para poder realizar estas operaciones. Entonces, en estándares internacionales, eh, los, los montos que tenemos son los adecuados para las importaciones que estamos realizando, y también eh, se han tomado medidas para poder reforzar en el tema del convenio que se han hecho con los exportadores para pagar dentro de la franja, que es de, eh, tú sabes, de... 6.86 para la compra y 6.96 para la venta, el poder eh, darles un 6.95, o sea, está dentro de la franja, no se está dando un tipo de cambio superior, y gracias a eso, precisamente, ya se ha logrado, eh, con estas seis ex empresas exportadoras que han hecho esta venta al Banco Central a través del Banco Unión, lograr 10.6 millones de dólares en, en el caso de divisas. Entonces, se, se puede ver que eh, está incrementando, es una medida adecuada que ha apoyado a los exportadores para que sigan realizando las exportaciones y, de paso, poder eh, eh, tener ingresos para reforzar lo que son nuestras reservas internacionales. Viceministra en otras palabras me está diciendo que no tenemos por qué preocuparnos. Para algunos analistas, esto significa pedidos de eh, reducir el gasto eh, público, significa un temor en la cotización del dólar, nos pasan esta información de que está a 7.1 en el mercado informal en Tarija, por ejemplo, eh, la compra de dólares. ¿Esto no debe preocuparnos? Habría que preguntar de dónde tiene esa información. Yo acabo de tener eh, varios contactos con Tarija precisamente para eh, hablar de los fondos y a mí no me han manifestado de que haya una subida y en el tema de las casas de cambio, de la información que tenemos a través del, de la ASIM, que es la que supervisa, eh, tampoco ha habido un incremento, no pueden incrementar. Entonces, efectivamente, las casas de cambio están teniendo, y lo que hemos, tenemos en el flujo de información, las entidades financieras, bancos, múltiples, pymes, cooperativas, etcétera, tienen una disponibilidad de 4, 346 millones de dólares para poder realizar estas ventas. Y en el caso de las casas de cambio, yo tengo información que tanto la venta como la compra se mantiene dentro de los promedios eh, que se tenía adecuadamente, sí efectivamente hay fluctuaciones dependiendo de la época que se tiene, se requiere más o se requiere menos, pero haciendo comparaciones con las mismas fechas no hay, digamos, una, un movimiento eh, que te haga ver eh, que había haya habido, digamos, una, un incremento o una subida, ahora no sé, esta información pues si ha ido a presuntar a su amigo el librecambista que es uno o sea, realmente no es un dato que nos pueda decir que realmente el tipo de cambio está incrementándose o, o sea, no sé cuál será eh, cuántos, ¿a cuántos librecambistas han ido a consultar, qué impuestos han hecho, pero nosotros tenemos la información oficial y en base a lo que establecen y la información que nos envían las casas de cambio, no hay ninguna modificación y no hay, digamos una disminución o algún comportamiento que merezca eh, tener una preocupación. Ok, muchísimas gracias, eh, viceministra. Le agradezco por este momento, viceministra Iberes Espinoza, viceministra de Fondo de Pensiones y Servicios Financieros. Gracias por su tiempo. Hasta pronto, viceministra. Muchísimas gracias. 12 en punto. Llegamos al final de...